Muy buenas, endurecidos. Hoy eh, os vamos a enseñar cómo cambiar una cubierta rápido y sencillo. ¿Por qué subo este vídeo? Bueno, pues porque tengo que cambiar, poner esta cubierta para la bici de Diff, puesto que tiene más balón y me va a dar un poquito más de base para poder mantener todo el aire vale vamos apretando también nos vale por si pinchamos en una ruta poder cambiar la, la, la cubierta sin tener que pedir ayuda o esperar a que alguien pase para que nos ayude ¿vale? una vez que hemos quitado el aire bien, un truco muy muy importante para poder eh, quitar la cubierta rápido destalonar la, la, la cubierta de la llanta ya sé que, que puede costar un poquillo, pero una vez que lo tengáis ¿vale? podéis ver aquí está destalonado y aquí también Hacemos aquí fuerza y ya está destanolado, ¿vale? Una vez destanolado, cogemos los desmontadores y ponemos uno aquí y el otro lo ponemos así un poco en diagonal. ¿Veis cómo va saliendo? ha salido a un lado, ¿vale? Si en este caso tuviéramos la, la cámara pinchada, pues lo que haríamos es quitar la tuerca, quitamos la tuerca de la válvula, en sujeto la válvula a la llanta y sacamos la cámara. siguiente lado, no hace falta el contador, directamente sale, ¿vale? Si, como digo, si hubiera un pinchado, lo que tendríamos que hacer es quitar la cámara y revisar el fondo de la cubierta, que no tenga ninguna ningún espiga clavada, o punta, o tornillo, o lo que fuera. En este caso, no tiene nada, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a poner una cubierta, una b marca de, de Calon, porque para bici de Bid tampoco quiero tener nada especial. Otro punto importante, eh, todas las cubiertas tienen una, una flecha que te marcan eh, la dirección en la que hay que poner la cubierta, ¿vale? No podemos poner la cubierta como nos dé la gana. Bueno, yo aquí lo he encontrado ya, ¿vale? Aquí pone front y rear. Rear, ¿vale? Front es frente y Real se supone que será eh, trasera. ¿vale? Entonces, si Front si vale, va delante ¿vale? y Real hacia atrás, ponemos la llanta como si estuviera puesta en la manjilla, vale, con el disco en, en la dirección de las, de las pintas del freno. ¿vale? Y entonces, ya lo que hacemos. metiendo un flanco, ¿Vale? como podéis ver, siempre la cubierta os va a costar un poquito porque es nueva, pero una vez que la hayáis metido ya no cuesta, ¿veis? Si, sin utilizar los desmontadores he podido meter la cubierta. Bueno, ya tenemos un plan puesto. entonces lo que hay que hacer ahora es poner la cámara. Buscamos el agujero de la llanta, metemos, metemos el, la, la cámara y enroscamos con la rosca que, que nos trae. damos todo lo que podamos, y vamos metiendo la cámara dentro. veis vez que hemos metido la cámara, tocaría meter el otro flanco. ¿Vale? si sí, sí. sí, podéis dejar si sí, podéis no utilizar los los desmontadores mejor para montar haciendo esto la cubierta entra visto? La cubierta entra. ¿Por qué nos utilizan desmontadores al montarla? Porque cuando metemos el desmontador podemos fijar la, la cámara. Y entonces, de poco nos ha servido el, el, el cambiar la cámara. Bien. Una vez que ella Ya la tenemos montada, le daríamos que... Talones. ¡Hasta bien! más la rosca como podéis ver ya tenemos nuestra rueda cambiada vale con nuestra cubierta nueva para frenarla si os ha gustado darle like si tenéis un amigo o compañero que necesite ver este tutorial este pequeño tutorial compartirlo con él y muy importante suscribiros al canal si queréis seguir viendo vídeos de este estilo o de cualquier otro nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!